Cada celulita de mi cuerpo está buena, cada celulita de mi cuerpo es feliz. Cada celulita de mi cuerpo está buena, cada celulita de mi cuerpo es feliz. He subido, estoy bien así, cada celulita de mi cuerpo es feliz. He subido, estoy bien así. Cada celulita de cuerpo es feliz. Cada celulita de mi cuerpo está buena. Cada celulita de cuerpo es feliz. Cada celulita de cuerpo está buena. Cada celulita de cuerpo es feliz. Que donde estoy bien así. Cada celulita de cuerpo es feliz.